Bueno, hoy quería enseñaros mis últimas compras, que bueno, no es una cosa que haga habitualmente pero en este caso es un caso especial. Eh, que se trata de bueno, de qué he comprado, pues he comprado este juego, Nino Kuni, que bueno, no pensaba comprármelo tan pronto, aunque sabía que me lo iba a comprar. Eh, pero eso, esperar hasta que me hubiera pasado los juegos que tengo y a que a lo mejor bajara de precio. Pero bueno, como por Twitter y por Whatsapp, hay gente que me ha dicho que, que, es, que es muy bueno y no sé qué Y que a mí me gustaría bastante y todo eso pues... Eh, además de que han habido noticias de que alguna, alguna versión, creo que la edición especial, se ha agotado Al menos en España Y que bueno, que el juego se ve que ha tenido, bueno, mucho éxito en, en Europa y al final, bueno, como soy un fan de, de Ghibli, absoluto, he acabado comprándomelo. Y, y nada, pues pagando los eh, 60 euros que vale de salida. Y bueno, como estaba ya, como ya iba a pedir este juego, pues digo, ah, pues me voy a coger ya un pack de verdad de Ghibli. Y me he cogido, me he comprado eh, esta, una, una de sus últimas pelis, Arrietty. Y luego dos películas que ya tenía las tenía en DVD y ahora las tengo en Blu-ray y DVD otra vez porque bueno, es un pack de Blu-ray más DVD y son estas dos películas que son una de mis preferidas bueno y una de las más antiguas de, de Ghibli que me ha hecho mucha gracia es esto que me ponen aquí es que lo han traído en bici bueno, esto supongo que le haría gracia a Miyazaki porque eres muy rollo ecologista eh, ya comentó el juego eh... Eh, han empezado ya este juego, lo he empezado, eh, llevamos más o menos dos horas, y bueno, ya he notado la magia particular de, de Ghibli en, en el juego. Lo que no me ha gustado tanto es, eh, bueno, tanto texto y tanto tutorial para explicar cosas que realmente no son tan complicadas, al menos para jugadores habituales, y bueno, pero bueno, es algo que supongo que al cabo de unas horas ya no... Ya no darán tanto la lata con eso y será un poco más ameno el juego. Pero eso, de momento me lo está gustando bastante. Eh, luego, pues la película Arrietty, que no tengo tengo poca idea de, de qué va. Y, y bueno, aún aún no tengo que ver. He visto solo un trucito y bueno, no sé. Y luego, pues dos películas. Nausicaa, que es probablemente la segunda que más me gusta, eh, antes está, creo que Princesa Mononoke, y después estaría Nausicaa. Porque... Entonces eh, me la he pillado en Blu-ray, ya lo da. Bueno, la tenía en DVD, aquí, tenía en DVD, y ahora la tengo en Blu-ray y en DVD otra vez. Y eh, Castillo en el Cielo, que la tenía en DVD, en una edición un poco peor pero la tengo en Blu-ray y DVD otra vez. Bueno, las ediciones, la que tenía de Blu-ray es una edición especial de caja metálica, que es bastante buena, y bueno, aunque, aunque eso sí, el contenido no es tan bueno, porque digamos, lleva dos DVDs, uno tiene la peli, y otro tiene los extras. En esos extras también está, eh, bueno, el storyboard completo de la película, lo malo es que, en el Storyboard solo puedes poner el doblaje en castellano y sin subtítulos, mientras que bueno, en el Blu-ray puedes poner el Storyboard en castellano, en japonés, con subtítulos o sin, o como quieras. ¿no? Es un defecto de, bueno, de esta edición, es un problema. En, en el Castillo en el Cielo, en el DVD, no, no tiene ese problema, solo hay un, al menos en esta edición, solo hay un DVD y ahí está el Storyboard, eh, subtítulos. Eh, doblaje en castellano, japonés, y todo. Y, bueno, bien. Ya que me he comprado Blu-ray más DVD y todo eso, he comparado, bueno, la calidad que tiene Blu-ray respecto a DVD y la verdad es que se nota bastante. Eh, simplemente con ver la peli, primero en, en Blu-ray y luego pasar a DVD, se nota, no bastante, pero sí, sí, sí se nota. Se nota en la claridad de la imagen, en la nitidez, y bueno, que no no ves defectos, digamos, aparte de los defectos que tiene la animación de, que es de los años 80. Eh, pues eso se ve en Blu-ray, se ve muy nítido, mientras que en DVD tiene algún defecto, parece un JPG un poco mal comprimido, digamos. Y se nota más en, si te fijas en, bueno, en planos muy concretos, cuando hay... En, en el detalle, digamos. Tienes que fijarte un poco en el detalle para ver realmente la diferencia que hay. Si te fijas, sí, en los planos más pequeños o cuando hay mucho movimiento en, en la pantalla o muchos elementos, sí que se nota bastante la diferencia entre Blu-ray y DVD. Pues en en Blu-ray se pueden apreciar detalles que, que en DVD no se, no se ven directamente. Por la compresión o por, o por la resolución, no lo sé exactamente. Además también en Blu-ray, la calidad del sonido creo que es mejor porque yo de este tema no sé mucho, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado eh, mis compras y la comparación que he hecho de Blu-ray y de VD, que creo que es bastante interesante para, para alguien que pues, esté interesado en comprarse Blu-ray. Bueno, Blu-ray en este caso de, de estas películas de Ghibli. Y nada, <ríe> que, espero que os haya gustado. Y nada, hasta la próxima.